Buenos días a los seguidores de Al Día, nos encontramos desde la morgue del cantón Quevedo donde en estos momentos se encuentran varias personas en los exteriores esperando que se realice la autopsia a una mujer que ha sufrido un accidente de tránsito en el recinto de la Ercilia, esto es en la vía Quevedo-Ventanas. Vamos a conversar con uno de sus familiares para que nos informe sobre todo lo que ha sucedido y también lo que ellos están pidiendo, pues en este momento están acá y también se encuentran concernados y están pidiendo justicia. Vamos a conversar con eh, sus familiares. Buenos días, amigo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Clever. Clever Calderón. Clever Calderón. Cuéntenos, don Clever, qué es lo que ha pasado con su familiar en torno a este accidente de tránsito. La, me llama. Yo salí al trabajo. Me llama que la esposa de mi papá sufrió un accidente de tránsito, donde me dicen que vecinos de allí eh, nos, le avisaron que. Que acabó de fallecer en el mismo percance, sobre un choque de un camión. Ella llevaba a mi hermanito a la escuela. O sea, su, ¿la señora iba a bordo de algún vehículo o no, iba caminando? Caminando y este carro se mete y, y, y los atropella. o sea Producto del choque del camión, el vehículo se desvía y se la lleva a la señora que iba caminando sobre no, la choca, carretera. Choca directamente, frontalmente. ¿El vehículo la atropella prácticamente? la atropella. Bueno, ¿ella iba rumbo a dónde? A cruzar hacia la, a la vía, de un lado a otro, para coger el transporte y, y dirigirse a la escuela, y a llevar a mi hermano. ¿Su hermano cómo se encuentra en estos momentos? Está, eh, hasta ahorita la llamada, ahorita que, que recibí, eh, está bien grave. Está bien grave mi hermano, ya está entubado, y lo llevan, no lo lograron llevar a... a a Guayaquil porque no hay cupo, lo llevan a, a Bahoyo. ¿Cuántos años de edad tiene su hermano? Entre ocho años, ocho años. ¿Solo iban los dos al sí, momento sí, del accidente? momento, sí. Los dos. ¿Ella cómo se llama? Ella se llama Gisela Narcisa Rosario. ¿Cuáles son las fracturas que recibe doña Narcisa para que esto provocara su muerte? La muerte es instantánea porque es producto del arrollamiento. Producto del arrollamiento, entonces no, no sé decir qué mismo porque no tenemos todavía los, los, los, no tenemos los datos de, de aquí de la funeraria. Estamos aquí en la funeraria y estamos a la espera de que nos den cualquier noticia. ¿Qué pasó con la persona que iba conduciendo el vehículo? Dejó el carro botado. Eh, policías que daban, daban el servicio... Eh, fueron alarmados y, y llegaron hasta donde estaba el carro botado a uno, a un kilómetro más adelante. Okay. ¿Cuántos años de edad tenía Gisela? 33 años. 33 años de edad. ¿Cuántos hijos ahora quedan en la orfandad? Tres niños. Uno de 16, el niño que está grave en el hospital y una nena de aproximadamente dos años y medio. Okay. ¿Cuál sería su pedido ahora hacia las autoridades? Eh, que se haga justicia porque... Esto, esto que está pasando nos está matando prácticamente emocionalmente, psicológicamente. Eh, se nos va un familiar, un ser querido. Mi papá queda eh, quebrado emocionalmente, todos. Entonces la familia de ella también. Eh, imagínense también mi hermano. Eh, estamos, estamos bastante mal. Yo estoy bastante mal ya a la espera de que nos digan los resultados de cómo, cómo está mi hermano, pero hasta ahorita está bien grave. Ya está bien grave, ok. Eh, la escuela donde iba Doña Gisela, ¿qué tan distante estaba del lugar del accidente? De allí aproximadamente es en el, el colegio eh, colegio Escuela del Milenio, en, en, ubicado en Ercilia, sector Lercilia. De ahí aproximadamente habrá unos dos kilómetros. Es decir, que la muerte la encuentra a dos kilómetros. ¿Dónde va a ser pues ella sea, velada? Salió de, de, de la casa, frente, frente a la casa es el accidente. Ahora, ¿dónde va a ser velada ella? Ahí mismo, ahí en el, en el recinto eh, Calaví afuera, sector La Ercilia. Sí, ahí Ok, gracias. Ese ha sido el testimonio del familiar de la víctima de accidente de tránsito ocurrido en el sector Calaví del de recinto La Ercilia. Esto es perteneciente a Ventanas específicamente. Ahora su cuerpo se encuentra aquí en la morgue del Cantón Quevedo, hasta donde han venido algunos de sus familiares, para poder retirarlo y llevarlo hasta su sector a velar. Ha mencionado que su hermano también se encuentra delicado de salud, en estos momentos está siendo trasladado hasta una casa asistencial en el Cantón babahoyo debido a que no han encontrado el respectivo cupo para ingresarlo a un hospital en la ciudad de Guayaquil. Su pedido ha sido claro y preciso de que las autoridades deben hacer algo debido a que el conductor del camión que habría provocado este accidente de tránsito se dio a la fuga. Esa es la información que podemos llevarle para los seguidores de Aldía, desde acá de la morgue del Cantón Quevedo, invitarlos ya a que se mantengan conectado a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra página web www.aldia.com.es. Gracias por permanecer conectados con nosotros.